Muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en el último episodio de Battle of the Tank tristemente ya aquí nada más me quedan dos voces, los cuales son heavy y. Y la entidad versión 34 posiblemente. Bueno, dicho todo eso, empecemos con el video. Estamos contra Chevil que va a ser el primero en caer. Primero vamos a observar sus ataques, este muy clásico. Casi no me va a dar con esta a menos de que tenga poca vida o me ponga nervioso, me confío. O oh, diferentes, por ejemplo, ahorita. Por Dios, ¿por qué me debo de confiar? Mm, creo que este nada más dar vueltas, ¿no? Mmm.. va estar Uy, confiar. <ríe> nunca te confíes, de verdad, nunca. Siempre terminan muriendo, perdiendo, lo que sea Aunque el enemigo se vea como loco Con un payaso que le que se pintó azul Que tiene esta panzón Que los dientes se le rompieron Y que tiene una cola bien rara No lo juzgues <risa> No A ver, bueno Ya Este ataque mm. No parece muy difícil ¿Por qué debo de abrir la bocota y justo me da este tipo? Encerró. Corarme. Se nota que no se juega contra este. este. Ya me lo sé, y es muy feo. Muy feo. Muy feo. Está muy feo este ataque. Está muy feo. Está muy feo. Está muy feo este ataque. Me hace bien harto daño ese ataque. Un ah, icono raro A ver ¿Cómo eso me dio? Es uno de los ataques más básicos Y esa cosa me da Ay, No puede ser ¿Cómo me dio? Bueno, bueno, bueno Esto ya se puso un poco más difícil No creo que gane Pero voy a Voy a hacerle mucho daño por lo menos es lo que les prometo hacerle demasiado daño o ganarle U Undyne, este se parece mucho al del Undyne que cuando está de cuando le dio la determinación ataca bien rápido con las lanzas si no vieron eso por favor pásese al, anteri al anterior Me tuve que cortar la frase porque estaba difícil ese ataque A ver, bueno Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno Me caga, me caga, Allá no me caga Ahorita están los ataques fáciles, bonitos No están todos locos como los de Harry De que si me partió en dos me violó el aire tres veces. Ese fue el anterior capítulo de esta serie, de la penúltima parte. Por lo menos la penúltima. Ese fue el único que me costó, además de un 9. Y nada más, no me falta ninguno. Ay, bueno. Bueno dejemos ese tema porque disfruten el último episodio porque 100% es el último no voy a subir ni ganando la gasta ni nada si ustedes dejan mucho apoyo tal vez y si lo suba pero me tomará mucho tiempo volver a encontrar a A ver ataque básico que no está lo loco bueno nada mal bueno este es el único que me Mata, este es el único que me disturba. Me caga. Me caga, me caga. Me caga demasiado. Hace 20 de daño y además tiene cuatro No manches, Miren toda la vida que ya me quitó. Un golpe y me muere. No puede ser. Me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga. Me caga, me caga. Ya le quita mucha vida. A ver. Este se... Es como mat, mi, sao, de esta De los Trevor... Uh, no puede ser. Uy, casi me da eso. Otra vez este ataque. Este ataque. Este ataque. Miren cómo... Si se hubiera seguido me hubieran matado. ¿Eh? ¡Ah! No me les quiero acercar, ¿eh? No me lo quiero acercar, no quiero... Por favor. Dice Por... que lanzan los rayos. No manches, no manches, me van a quitar mi nota vida con este ataque. Ya, párale, ¿no? ¡Párale! Gracias. Uy. Otra vez. Estoy errando Esto sea, no tiene ningún sentido ¡Ah! Bueno, ese que ya me quitó No me digas que eso me va a dar Ah, pues de una vez me muero ¿Eh? ¿No me vas a matar? 20 de vida 20 de vida Me queda Imagínense que le gano con 20 De vida Uy, eso estuvo cerca Creo que me voy a morir. <ríe> me voy a morir 100% ¡Lo sabía! <ríe> ¡Lo sabía! No, otra vez a esperar. Bueno, esta será la buena. La voy a matar, me queda 40 de vida. Ay, no puede ser. No, de verdad. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Nada más falta que me haga el ataque de las guadañas raras. Uh, 20 de vida. 20 de vida, 20 de vida, 20 de vida. Ya no tengo curaciones. Ya muerte, un golpe, ¿no? ¡No! ¡No! Bueno, tercer intento, ya. No, chicos, ya estoy a punto de matarlo. ¡Ay, al fin lo maté! Miren el daño que me hicieron. Abajo, llevo 13 veces intentando matar a esa cosa. 13 veces para matar a este. No, chicos, aquí. Termina el video y también la serie, ya que me he visto en la conclusión de que la entidad versión 34 son ataques, random, no es un enemigo en especial. Espera, espera, espera, yo del pasado. Lo único que quiero decir es de que si ustedes quieren verme jugando contra la entidad versión 34, por favor 5 likes, 5 suscriptores nuevos y lo hago. Así que seguimos con la despedida. Así que por favor dejen mucho apoyo ya que me costó demasiado. Ustedes mismos vieron cuántos trun me, me dejé ahí intentando matar a Cheviles es el, el que me partió en dos junto con Ariel. Bueno aquí termina el video así que adiós.